Hola a todos, hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo entrar como lector en Bibliomad. Esta es la forma que utilizarían los alumnos para entrar a la plataforma y poder leer, eh, tomar prestados, libros y demás. Lo primero que tenemos que hacer es en la barra de direcciones de Google o en, la, en el buscador de Google, en la barra de direcciones del navegador que sea, escribir www.bibliomad.com. Bibliomad.educa.madrid.org y vamos a ir a esa dirección. Vale, una vez que estamos en, en, la, en la página inicial de la biblioteca, lo que vamos a hacer es venir a la esquina superior derecha donde pone mi cuenta y vamos a introducir nuestros, nuestros datos, eh, nombre de usuario y contraseña de Educa Madrid que nos han proporcionado los maestros. Iniciaremos sesión. Tarda un poquito. Bien, y aquí estamos. Esta es la página principal. Ya vemos aquí a la derecha que el usuario está eh, reconocido. Y aquí arriba nos sale una ventana para elegir si queremos eh, navegar en castellano, en inglés, en francés, bueno. Entonces, en la columna izquierda, de la izquierda tenemos diferentes eh, materias por las que buscar algún libro. También tenemos en el centro el buscador para buscar por título, por autor, por editorial y aquí en este botón podemos elegir por qué, por qué criterio queremos, queremos buscar el libro. Eh, una vez que, vamos a hacer una búsqueda cualquiera, eh, Pumpkin Wings, aquí está, por ejemplo, una vez que he encontrado el libro que yo quiero, eh, puedo hacer una vista previa, previa de las primeras hojas o tomarlo prestado. Es tan simple como apretar este botón, Prestar, y me aparece ya con las opciones de o bien descargarlo para leerlo tipo ebook, o bien leerlo en el navegador, o bien devolverlo. Y vemos aquí el, el periodo de tiempo que me queda hasta que tenga que devolver el libro. Bueno, eh, imaginad que yo quiero visualizarlo en el navegador. <coughs> Se me abriría una, una pestaña nueva en la que voy a poder ver el libro. Eh, puedo ir hacia adelante o hacia atrás. Este empieza en la página 5 porque es... Mm, la segunda vez que lo cojo prestado para hacer ejemplos y recuerda dónde lo dejé la última vez. ¿vale? Después aquí podéis hacer una búsqueda de alguna parte del libro. Eh, podéis etiquetarlo o no, podéis verlo en pantalla completa. Y por último, aquí en la esquina superior derecha tenéis tres rayitas que son un menú. Este menú... Nos permite buscar capítulos, hacer una búsqueda, eh, eh, dejar notas en el, en el libro para otra vez que leamos, ver unas estadísticas o hacer una configuración de la manera en la que lo vamos a leer. Eh, podemos poner, si lo queremos con zoom o no, voy a quitar el zoom de la pantalla para que veáis la diferencia, con zoom, más cercano o más alejado. Esto sería lo más pequeño. Si quiero ponerle un color de fondo o no, esto ya, bueno, pues son cosas que podéis elegir vosotros. O si lo quiero ver de dos páginas o de una página. ¿Vale? Bueno. Esta sería la forma de, de entrar, de reservar un libro y de, y de leerlo. Si yo ahora lo que quiero es devolver el libro, pues sería tan sencillo como ir a mi cuenta, aquí a la esquina superior derecha, mi cuenta préstamos en línea, lo veis aquí en la izquierda, préstamos en línea y elijo cuál de los dos libros que tengo porque sabéis que podéis tener eh, prestados un máximo de dos libros a la vez, queréis devolver. En este caso yo voy a devolver este libro y sí, estoy seguro. <coughs> y desaparece, ya lo tengo devuelto. Después está lo que, llamamos, lo que llaman club de lectura. Al club de, a los clubes de lectura pueden ser públicos o privados. El club de lectura se, en, se accede aquí a la derecha, en la esquina superior derecha, <coughs> y se trata de un club que crean los profesores eh, sobre un libro sobre una asignatura. El club de lectura puede ser público y podéis entrar y buscar clubes de lectura de otros colegios y añadiros, o puede ser privado y solamente podréis acceder a esos clubes mediante una invitación que os llegará al correo electrónico de Educa Madrid. Por esto es muy importante que los alumnos sean capaces de entrar en su correo electrónico porque es allí donde les van a llegar las invitaciones para, las, para los clubes de lectura que van a crear los maestros. Bien, eh, una vez que hayáis salido del, del habéis terminado de leer eh, lo que hayáis querido leer, para salir de la, de la plataforma lo único que tenéis que hacer es venir a la parte derecha de la pantalla donde pone salir y presionar. Y ya estáis fuera. Ya no aparece el usuario, ya habéis terminado. Hasta luego.